¿Qué vas a hacer con tu vida y cómo meditar? Parte 1. El conocerse Ni la bestia ni el dios tienen problemas. La una porque no piensa y el otro porque es omnisciente. Pero para nosotros, mortales humanos, es la vida laberinto y duda porque nos encontramos a media agua. Partimos de un saber que en buena parte es ignorancia. Rodolfo Ramón de rúa el camino para identificar qué va a hacer uno con su vida es tremendísimamente complejo. Ninguna filosofía se atreve fielmente a crear las bases para aquello. El arte de conocerse a uno mismo lo lleva a lugares que jamás pensó llegar y lugares donde ningún adjetivo podría ser cierto. Diría Saramago en el ensayo sobre la ceguera que dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Pero entonces Saramago no me responde nada. ¿Qué somos? ¿Qué diablos somos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo es preciso definirme? Unos dirían que somos el universo tratando consigo mismo en una experiencia humana, pero ¿qué se puede significar eso para nosotros? ¿Qué miedo más grande le tenemos a la incertidumbre? ¿Qué miedo más voraz le tenemos como sociedad y como individuo al no saber qué va a ser de uno? Ahí la pregunta que quisiera hacer hoy. ¿Qué hacer con la única oportunidad de vivir que uno tiene? ¿Para qué ocuparé los años que tengo aquí, en el mundo, en la sociedad? Es fundamental conocerse. No suponer que uno se conoce, sino conocer lo que nadie más puede conocer nunca de uno. La sombra, diría Jung. El subconsciente, diría Freud. Esa es la parte que debe uno al menos intentar conocer. Es complejo adelantarse lo mismo, pero ese es el trabajo primordial para conocer. ¿Qué voy a hacer conmigo mismo? Aquí están en juego muchísimas cosas. Religión, cultura y saberes. Mientras que Nietzsche dice que sacamos de nosotros el llamado superhombre con nuestro propio sistema de valores. Por otro lado, en la filosofía oriental, Lao Tse ahonda en este problema con la ayuda del Dao o Tao, como quieran nombrarlo. Se supone que nos enseña a ser uno mismo, dejando ir, haciendo las paces con el mundo, sin modificarlo. Pero yo diría que el problema de conocerse a uno mismo está incluso por encima de ambas filosofías. No me gustaría hacer lo que Cristóbal Egénico, con quien tengo la grandísima oportunidad de compartir ideas, llamaría como esconderse detrás de la cita. Pero el hombre, tomando a hombre como ser humano en general, tiene una labor. Esa labor, dice Nietzsche, que es la del escultor. Darnos forma a través de muchos elementos. ¿Cómo hacer eso? No hay respuesta. Pero para conocerse hay que primero entenderse. Kierkegaard Aristóteles y demás pensadores decían que hipotéticamente tenemos dos seres viviendo dentro de nosotros, la bestia y el ángel. La bestia está atada al miedo, con un terrible incluso miedo al cambio. Si nos vamos con la bestia nos olvidamos de cambiar el mundo, somos uno del montón, la copia de una copia que ya había sido copia de otra. Nos hacemos uno con aquello que mencioné, el dado. No hacemos más que actuar sin actuar. Cuando nos brilla el ángel y nos vamos con él, nos perdemos en lo infinito, en lo experimental, tanto soñar no actuamos. Es ahí el problema, he ahí también, en resumen, banal e incluso en ofensivo, de cómo debe haber alteridad dentro de uno, y uno dentro de la alteridad. El yin-yang, un poco de orden en nuestro caos, un poco de caos en nuestro orden, un poco de ángel en nuestra bestia y un poco de bestia en nuestro ángel. Es muy aventurado ser uno mismo, es más fácil y seguro ser como otros, convertirse en una imitación en un número, en una cifra de la multitud. Parte 2 ¿Qué decisión tomar? Las decisiones nacen de una serie de reflexiones conscientes o inconscientes que el individuo plantea. Es por eso que la primera parte se llama conocerse. Uno siente que el entorno le brinda las respuestas y hace así miles de pruebas de vocación que terminan por ser un algoritmo cerrado y encasillado. Hacen de uno, del hombre, una variable más. Bien, nadie puede decirle a uno qué es lo que le gusta, ni mucho menos lo que lo hace en persona, ni por qué sabe lo que sabe. O peor aún, por qué le gusta esto y lo otro no. Ahí es donde entra la tercera parte, meditar. Con todo esto quiero matar dos pájaros y un te lo tiro. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Te advierto de una vez que meditar no te va a hacer conocer las profundidades de ti, sino que te va a hacer un poco más consciente de lo que eres. Todos los días me enfrento al problema. Ese problema no es el entorno, soy yo, es mi cerebro. Pero también todos los días me enfrento a mi amigo, a mí mismo. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus pensamientos, diría el burro. No, quiero ser yo quien te mate la fantasía de que meditar es igual a alinear chakras, hacer yoga, raparte la cabeza o tener la idea fiel de que con todo esto, la meditación, vas a cambiar el mundo y vas a ser alguien diferente en tus días. Te lo advierto de nuevo, no va a ser así. ¿Por qué meditar? Meditar principalmente es para sentirse uno mismo. Para meditar no se necesita mucho, ni pantalones ni grados, ni mucho menos ser un monje se necesita, a mi parecer, solo tres cosas independientes. Número 1. Un lugar tranquilo y en orden. No es necesario que pongan música. Con el simple acto de escuchar tus latidos, sentir tu peso caer sobre la cama, el sofá o donde sea que estés, es suficiente. Confieso que duermo poco y eso está muy mal. Para meditar necesita haber descansado bien y primordialmente crear espacios secuenciales para la misma meditación. No. No es necesario que te arrodilles dos horas ni que repitas namaste. Ponte tus metas. Hoy no haré daño a nadie. Hoy haré buen uso de mis palabras. Hoy seré un buen hijo, un buen hermano, un buen primo, un buen padre. La idea de todo esto es diluir ese ego, esa barrera que me aleja y me separa de lo natural, de mi entorno. 2. No le pongas nombre a las cosas. Entenderás que no eres tus pensamientos. Ellos son finitos y efímeros. Meditar desde hace muchísimo tiempo es leer los problemas sin hacer mucho. Leer los problemas únicamente poniéndoles atención. 3. El punto de meditar es no hacer nada. Lo hacemos para no hacer nada. Ese es el fin. Meditar es complejo, no miento, y más si te quedas dormido en media sesión. Menciono que no soy un monje budista ni mucho menos, y siento que este tema de la meditación da para mucho más. Pero debemos proseguir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué demonios vas a hacer con ella? Como decía, lo mejor es unir al ciño y al ángel, a la bestia y al ángel. Para lo que sea, habrá cosas que harás bien, cosas que harás mal. El hecho es dejar ganar al ángel por un momento, experimentar, ver qué te hace bueno, qué te hace malo, qué te renta y qué definitivamente es tu pasión, aunque odio esa palabra. Practica, hazlo muchísimas veces. Para ser bueno en algo es necesario cometer antes miles de errores. Habilidad, recompensa y motivo. Es eso lo que necesitas para lo que quieras ser. Médico o vagabundo, necesitas habilidad, recompensa y motivo. Ahora es momento de saber qué quieres hacer. ¿Le dimos una respuesta a la pregunta que generó todo esto? No lo sé. El caso es que las opciones no son las del principio. ¿Qué vas a hacer? Ser o no ser tú. Vivir para el placer o para el sacrificio. Eso es un dilema individual. No te recomiendo encuestas de vocación o el zodiaco te recomiendo primero que te escuches a ti que experimentes y que sepas qué es lo que te gusta Tolstoy diría que el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que se hace en fin la respuesta es que no hay respuesta puedes darte cuenta y decir que el universo no tiene sentido y que por ende no hay que darle más sentido que el propio y que mientras se goce de la vida hay solo que encontrar lo efímero y lo subjetivo la felicidad. Gracias por llegar hasta acá. Les agradecería mucho si ponen en el espacio de comentarios qué tal les pareció o qué otro tema les gustaría. Luego, mil gracias. My son in the middle of maleco. I like to say My son did the middle of maleco I I'm in my guava, baby Watching the sun go down Well man, Woman, that's all I need Is a Pedro de Macorís Whoa